¿Qué tal? Chicos, bienvenido al canal Tenorsar Spanish. Cuando quieres actualizar tu iPad a iPadOS 15.7 o 16.1, probablemente vas a encontrar esta situación que es tu iPad iPadOS va a actualizar. Esto significa que tu iPad puede actualizar, o tu iPad dice que imposible buscar actualización. No te preocupes, vamos a reparar este problema. En primer lugar, segura que tu iPad está conectando Wi-Fi, así que asegúrese de configurar su fecha y hora automáticamente. Si el problema persiste, revertir la configuración de a los valores predeterminados sería una mejor manera de hacerlo. Ir a generales, toque transferir o restablecer iPhone. Entonces lo encontrarás. Una vez hecho esto, vuelva a conectarse a una red e intente buscar actualizaciones nuevamente. A continuación, compruebe si le queda suficiente espacio de almacenamiento para el firmware. Por lo general, toma alrededor de 5 a 6 GB. Así que habilite las fotos de iCloud e si es posible y descargue aplicaciones no utilizadas por el momento. Si aún necesita ayuda, intente reparar y actualizar su iPad con RayBot. Seleccione el modo de reparación estándar para que pueda reparar su iPad sin pérdida de datos. Descargue el firmware en la ubicación que desee. Luego puede comenzar a reparar y actualizar. Este proceso dura unos 10 minutos. Bien hecho, vamos a seguir adelante y comprobarlo. Mira. El iPad se actualizó con éxito a iPadOS 16. Eso es todo. Gracias por ver.